Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Caballero. Eh, el día de hoy eh, me hicieron, me, me pidieron de favor que hiciera una transmisión en vivo. Antes que nada, quiero dar una, un agradecimiento eh, a Jason eh, eh, por permitirme poder transmitir esta, esta idea, este cursito, este pequeño tutorial que estoy haciendo. Para todos ustedes, que para que se lo estén pasando bien ahí en su casita Yo me presento, soy Mauricio Caballero Y he trabajado en animación durante muchos años, más o menos como 20 años Y también he trabajado en cómics Y bueno, pues, la verdad es que... ¿qué, ¿Qué les puedo decir? A mí me encanta mi trabajo es Me parece increíble, eh, súper divertido trabajar este... En, en, en animación y en cómics, la verdad. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Pues, el día de hoy les quiero mostrar algo de, que, que hice para, el, para April's Fools. Que es, eh, ya saben, como ustedes saben, en Estados Unidos se maneja mucho lo que vendría siendo el Día de los Santos Inocentes, que, que nosotros manejamos en toda en habla hispana. Y pues este se hicieron dos pequeñas páginas de el Día de los Santos Inocentes para para pues, toda la para Estados Unidos, ¿no? entonces eh, es un cuento muy cortito pero muy bonito de se ve Junior que está en allí en París y se ve que está eh, hablando con Roberta con con ya saben quién es, es su tatuaje en eso Desaparece la Torre Eiffel, se espanta y entonces una chica que se llama April, April's Fool eh, No sé si ustedes ya lo vieron, pero es reciente, acaba de salir este cómic, es muy bonito Y sale April eh, como en una proyección en el cielo pidiendo un rescate por eh, por devolver los monumentos de toda Francia, ¿no? Y todo esto lo está transmitiendo en vivo a partir de sus... De, de, ya saben, de las redes sociales. Y en, el, en la siguiente página ellos se dan cuenta, tanto Roberta como Junior, que alguien está transmitiendo del otro lado del, del, del departamento de Francia. Y se dan cuenta que es ella. Entonces rompe la pared y vemos que está ella con un aparato especial que es para reducir monumentos y objetos eh, a, a tamaño miniaturizado. Y aquí están, aquí están los, los monumentos, entonces pues básicamente eh, Junior con su mano azul gigante eh, atrapa a April y pues ya nada más dicen, cierra con qué vamos a hacer con este hoyo tan gigante que hice en la pared. Y ese es el final del, del, de las páginas, ¿no? Este, yo les quiero mostrar un poquito el proceso, como, bueno, antes que nada, qué tipo de herramientas utilizo. Igual voy a voy a eh, responder algunas preguntas que, que ustedes tengan. Voy a ver si hay um, eh, si la gente está preguntando. No sé dónde se ve eso. Voy a ver dónde se ven las preguntas. Ah, aquí están. Bueno, muy bien. Cualquier pregunta que tengan, eh, me pueden hacer. Incluso si alguien está hablando, está en inglés, este, incluso también les puedo responder en inglés si, si gustan. Um, gracias, Jim. Um, if you want, I can talk a little bit in English if, if that is necessary. So I'm going to, I, I've just made an introduction of myself. I've been working on animation and, and comics about uh, 20 years ago. And I'm going to make like a, I think I'm going to choose this in this panel over here. So I'm going to make a, a little tutorial for, for all, all of you guys. And so I'm going to make, if you want a little bit in Spanish and, and in English, so everybody can understand. <laughs> Ok, so first of all, primero voy a, a trabajar el boceto. La manera en que a mí me gusta mucho trabajar es... Voy a trabajar en rojo. A mí me gusta mucho usar este tipo de personajes. Digamos que... I'm going to use this kind of characters, for example Oh yeah, by the way The equipment that, that I'm using I'm not using a Cintiq right now, I'm using like a normal Wacom That's what I love to, to use Me gusta usar... Eh, no me gusta usar tanto la Cintiq, sí me gusta Usar más bien las Wacom normal de mesa Porque me permite como ver las cosas a la distancia Me gusta descansar mis ojos y este tipo de personajes que yo hago, me gusta mucho para utilizar en hacer posiciones difíciles, por ejemplo. So, that's what I do for making uh, characters in a complex positions, for example, like this. Right? Yo la manera en que pienso como dibujo es... Um, es como si estuviéramos esculpiendo y poco a poco en un, en un nuevo layer empiezo a refinar, a refinar so what i've been saying is that i use this kind of i'm talking in english because I, i've seen that many people is uh, all, um, uh, listening in english so that's why i'm changing between english and spanish so entonces, por ejemplo, yo ya empiezo a refinar. I'm going to start refining right now. De tal manera que así me quito de problemas. Digamos que no me siento tan abrumado por dibujar cosas tan complejas. Y poco a poco los voy refinando. Imagínense que es como un muñeco de plastilina. Y que poco a poco los estoy refinando. Que los vamos a ir refinando, ¿no? Por ejemplo, así. Bueno, así este mismo ejemplo, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer esta misma escena, pero esta vez la voy a hacer un poquito más trabajada. I'm going to make this um, very same scene, but this time I'm going to refine it a little bit more. This time I'm going to change a little bit the perspective, maybe. Voy a cambiar un poquito la perspectiva para que sea más interesante y sobre todo para empezar desde cero. Eh, yo utilizo... Sí, más o menos. Um, esta vez quisiera hacer algo... Este es, this, this is going to be the wall, va a ser la pared, el piso, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más pequeño, I'm going to make it a little bit smaller, like this. Sería algo así Esta es un poquito más pequeña tal vez I'm going to make her a little bit smaller Primero no estoy poniendo demasiada atención. Solo solamente quiero ubicar los, los personajes, quiero ubicar los elementos. So right now I'm not um, worrying too much about proportions. I'm just going to worry about um, the composition, the overall composition that we can see with just a swift of, an, of uh, uh, you know like. I have to understand it on the first side. So algunos de ustedes tienen alguna pregunta? Some of you do, do you have any question that you may like to ask? You're very much welcome to do so if you want to. Cualquier pregunta que tengan me, me lo hacen saber. Bueno, nada más estoy ubicando los elementos sin trabajarlos demasiado. ¿eh? Solo... Y aquí sería el objeto. Que este es un rayo miniaturizador de monumentos. Marca ACME. Very well, now I'm going to start using the, um, first of all I'm, I'm using Clip Studio Paint, I'm not using Photoshop, because I think that it's even better for working on, on comic books, so I'm going to use a ruler, or perspective ruler. Voy a usar una, una regla de perspectiva, en este caso sería una, una regla de perspectiva de dos puntos, two points perspe perspective, Like so. Voy a hacer al fondo de perspectiva Voy a hacer primero un boceto Sin hacerlo demasiado Trabajado So this is like a second sketch in another layer. So I'm just start to refining things. Okay. So remember guys if you have any questions let me know. Este programa, el Clip Studio Paint, es mi favorito, definitivamente es excelente. Claro, Photoshop es muy bueno también, me gusta mucho, pero creo que este es incluso mejor, porque está más preparado incluso para, para hacer cómics. Bien, creo que ya está empezando a tomar un poquito de forma. En otro layer voy a empezar a refinar. Vamos a hacer April mucho más refinada. Aquí tengo el diseño de April. Aquí lo tengo. Voy a pasar de este lado. Este es de Dustin es nuestro director de arte y a mí me gustó mucho muy bonito diseño entonces poco a poco voy a refinar claro que yo como Dibujante que ya tengo mucha experiencia, muchas veces obvio cosas que como a lo mejor un artista más uh, amateur a lo mejor necesita refinar más, que necesita cuidar más las cosas, ¿no? Entonces yo ya puedo obviar cosas que yo ya conozco, bueno al menos creo conocer suficientemente bien y que... Básicamente estoy pues, sé qué cosas puedo detallar ahorita y qué cosas puedo dejar para después. Ahorita me concentro solamente en las proporciones y en, eh, en en el acting. So what I was talking about is that right now I'm focusing only on the acting, so I'm not focusing on the on the details of the characters just the shape of the of the body mining minding the the having too much careful on the on the volumes that's why what that that is the reason that i like to work on. A big screen, a, a 32-inch screen with a um, Wacom n normal Wacom, a big one. Um, the reason that I like to do it is because I like to contemplate things on on on, on the screen, but you know, like like um, far away from me, so I can contemplate it and and see if i'm doing right it's even better than working sometimes with a synthic, which i love to work on synthic too but you know it's it depends on the mood i guess sometimes you like to see things from far away to to have a better calculation and sometimes you want to make a lot of detail so that's why i like When, when that happens, when I like to use the, the Cintiq, right? Entonces, idealmente, digamos que me gusta usar un poco la Cintiq. Po la Cintiq, para quienes no conocen, es la pantalla con la que se puede dibujar. Es una pantalla grande. Y, y la verdad es un poco costosa, pero bien lo vale porque es nuestra herramienta de trabajo. Um, okay. Oh, sí, muy bien, muy bien, Mike. Justine, thank you. Um, my inspiration is mostly like a combination of many things, like, uh, first of all, I liked Manga and and Disney and when I used to be uh, young I like to make like a fusion between those styles. So if you make like a fusion between those styles, you can make like if you make a balance between like you know, uh, 50% fifty percent of those styles you can have something interesting. But if you have more more styles like The Moebius style, like Euro European style, you can have, like, so many different combinations. So, I, I'm not sure if I do have, like, a defined mm, style, but one of my influences are Joe Madreda. Um I will say Jim Lee. Mm, oh, man, so many, like, Moebius and... and fresato and oof, so many and so, so many in, in japanese <laughs> oh, so i don't know i think i i i do like a mix of combination in the back of my head i guess uh as for you mike that you say that where i do i place place how do i make my mind to place for balloons okay so the answer is very easy when you see like a script Ahorita lo traduzco en español todo esto, eh, este, cuando tú ves, uh, when you see who is talking first, in this case, for example, this is, um, okay, in this case, page two, panel three, if you see, everything is happening right in this, this panel, And Junior is talking, so there's not too much talking. In this case, um, I have all of these plays to to use the, the, the words balloons. So no problem in this case, but for example, if you see that some character sometimes is talking first than, than any other, then in that case, you can um, place the characters first earlier or later, depending on the on the shot. So it can be easier for the guy who's going to place the balloons of the text, is going to put it on on different places. Uh, first, for example, if she talks first in this one, then it will be easier for the guys that place the, the text on this side. And if Junior's talking later, you know what I mean, right? Like you can place it in order and always... Uh, living like a good area to, to, to, to place the, the, the balloons, right? básicamente estaba hablando de que era nada más dejar áreas siempre para poder este contemplar áreas donde podamos poner textos de los globos no de, de cuando hablan los personajes muy importante por eso que no debemos de hacer los personajes Demasiado grandes en nuestras escenas No um, Y de hecho me gusta mucho el trabajo De Dustin Quien, quien estaba viendo ahorita con Estaba aquí Dustin mm, Gracias, gracias Thank you, thank you Mogomotsi cheers man thank you so i think i'm going to start uh, adding how much do i have time oh 21 minutes okay so i'm going to start to cleaning up this this character okay yeah Right now it's time to dress up this this girl, this character. I, I love this character. I hope to see her more often. I see a lot of potential in this character, you know. Y empiezo a limpiar, tengo que tener cuidado de dónde colocar um, la ropa y la razón por la que yo estoy usando un, una brocha así de sólida es porque digamos que no tengo que andar batallando cuando empiezo a bocetar con algo transparentoso. Me da mucha seguridad con el tiempo utilizar una brocha más sólida next look at recommend. so what i was saying is that sometimes if you start sketching with a solid brush you start picking up like so much security on your on your sketching so so much better sometimes using like this kind of sketching right like like this kind of brushes that is uh solid ones but of course every, every um artist is different you know you don't have to do exactly what I do I'm just telling you my secrets <laughs> um, so otro secreto que les quiero compartir para que toda la página quede bien eh, que, que, se, que se vea que haya cohesión entre la línea y que se vea bonito es utilizar siempre una brocha gruesa, por ejemplo en este caso estoy usando una brocha de 30 y que tenga muchos gruesos y delgados por ejemplo vean mi gráfica tiene un poco de resistencia al inicio del trazo y luego se cierra muy rápido aquí arriba y al final I'm going to explain this in, in English don't worry y al final eh, lo dejo esto para líneas rectas, es para este tipo de líneas. So, what I was telling is, I'm, for anyone who would like to start making these comic books, um, I would recommend that you should use, it doesn't matter what, what kind of uh, program you're using, um, start using just one single brush. A solid one that is for example this one is 30 pixels and it's very very wide very uh, but it has like um a very resistant for example this one is the stroke of your pulse like it means like it usually is less just like a diagonal line line like this so the the reason that i do like to have some resistance at the beginning of my uh, strokes is because i like to um you know like to have like um a light pressure like i like to have like a good um what is the word like um yeah like a good precision with thin lines yes like i have in a good control with thin lines when and then when i want to like have a good strong line then i can and if you can see i can have like control of too many wide range of uh, of um things and ticks of my strokes right okay so i'm going to start to cleaning up and ah, uh, and another thing never change the the size of the brush it doesn't matter if you're working far away or very close you always start you always use the same uh weight of of your of your brush that way your your main page will always be consistent okay okay so i'm going to start to clean it up and another trick to make it look really good is if you have you don't have like a great pulse start inking uh, very close to to you like a, in a very big manner on the screen for the purposes of of the, this tutorial i think i'm going to make this this uh, sketch big Entonces les decía chicos que chicos y chicas que si, si quieren, que si ustedes no tienen muy buen pulso y quieren empezar a dibujar, acérquense lo más que puedan a la pantalla. De esta manera hacer líneas sería mucho más cómodo y no tienen que tener tanta precisión. Aquí por ejemplo voy a hacer su oreja. I'm going to erase part of the ears and then I'm going to add it doesn't matter if I am painting like a, with a big and thick line because I'm using the same width of the of the brush stroke so if you want to make it even Or would use the same brush size so ya está asustada vamos a poner primero un ojo Otra cosa por la que me gusta mucho usar eh, las tabletas digitales es porque, quieras que no, es algo más eh, ecológico. Entonces, digamos que así cuidamos un poquito más el planeta, ¿no? No gastamos tanto papel, ni tinta, ni... Si nos equivocamos, pues no pasa nada, eh, simplemente borramos el ayer y ya so the one of the reason i like i love to work on digital which of course i know how to work on traditional paper i know how to ink with pen or with um sorry with brush and with um you know but i like to keep the planet safe you know like it's very much ecolo ecological if you work on, on digi digital digital Jorge, no It's not a free program eh, Pero no es caro ¿eh? It's, it's not a uh, expensive It's not a expensive program It's like 200 dollars I guess Como 200 dólares O sea, te sale como en cuatro mil pesos Me parece y La verdad es que vale mucho la pena Si tienes una, una tableta pequeña, conviene que hagas los trabajos siempre en grande. Si tienes una Wacom grande como yo, la mía me parece que es como de 11 pulgadas por 6 o algo así. Eh, yo sí puedo trabajar en pequeño, yo sí podría hacer esto. Puedo seguir teniendo mucha precisión. Si tienes una tableta pequeña, trata de trabajar siempre en grande va a ser mucho más fácil So what I was telling is that if you have like a small Wacom uh, Digital tablet, which is really small is it, always good that you get closer to the screen Like so But if you have like a good big Cintiq, uh, which is I think this, this the mine is about 11 inches for eight or something like that I don't remember uh, then I can get a little further away from the screen and then I can start inking and uh, and I can make like a lot of detail without having to getting too, too close of the screen so that is the reason that sometimes the bigger wacoms are more ex expensive or not wacoms you mean like you know like digital um, tablets there are several um, brandings uh, lately not only wacom you know huion i think it's a, a a new one brand it's okay hold on she's supposed to be nervous over here I think I'm gonna have to end close right now because it's getting past 30 minutes but así chicos, yo creo que ya me lo vamos a, a acabar. Solo quiero terminar el un poquito a ella y daremos por terminado este tutorial, pero no sé si tengan algunas dudas. Antes de poder terminar, tenemos todavía unos 5 o 6 minutos Guys, I'm going to start uh, wrapping up this uh, tutorial, but Do you have any questions? Would you like to ask anything? Before I go so I can, um, you know Ya, yeah, sí es cierto Dice Mike que estaba como en 500 pesos o algo así el, el programa de Clip Studio Paint. De hecho incluso hay dos. Eh, el Clip Studio Paint está el profesional. Y luego está el EX. Si no tienen mucho dinero. Compren el profesional. Realmente es muy barato. Mucho más barato que el EX. Y eh, realmente tiene casi todas las herramientas. De Clip Studio Paint. There are two. Versions the professional the ex and if you want to buy the the professional one it, it already has almost every single rule or ruler or anything that you might need like honestly it's very complete even the the, the single one the, the the most simple one it's very complete so if you want to buy it you won't regret it it's a Japanese um, Program really nice mm, Pues ya vamos a acabar a veces tengo que hacer como pequeñas correcciones directamente mientras dibujo como pues ya tengo pues ya tengo ya mucha experiencia. Trabajando en esto, pues ya puedo hacer correcciones directamente sobre la tinta sin necesidad de volver a, a dibujar, ¿no? ¿no? No hace falta, pero si tú te sientes cómodo repitiendo algo o bocetándolo de nuevo o incluso limpiándolo más todavía antes de, de, de, de terminarlo, todavía mejor, no hay ningún problema. Finalmente los layers son gratis. So, ya... Yeah. ¿Any other question guys? Creo que no Muy bien chicos pues Amigos y amigas pues yo creo que ya voy a Terminar Espero poder volver eh, A hacer otro tutorial de estos Ha sido muy divertido Y bueno si tienen alguna duda Este bueno Escriban en los comentarios Y tal vez si se animan pues Tal vez Jason me pueda pedir otra y tal vez esta vez en inglés, como ustedes gusten. If you have any question, um, even if it's not in live, you can leave it on the comments. And if you want to, I can make another broadcasting a, a little bit longer, maybe explaining a little uh, further more, depending on what question do you have. Oh, yeah. one. Well, One important things that I like to do um I like to make uh thick lines on the other outer uh, section of the characters that way when I make like thin lines on the inner inner part of the characters it gets it gets um it looks a little bit nicer hey, okay. I think. Baterloo. Oh, ya. Yeah. This is so much better. Ok amigos, pues creo que solo acabaré esto. Y listo okay guys I think that for now I hope you have liked this this video big like please <laughs> and uh, okay I hope you like it and um see you and and i I will be seeing you in Neymar junior comics later on okay guys okay bye bye have a good day bye